Tan buena gente que hay en Atabalero este y esas rata se allá, ¿Eh? El Alfa ¿Eh? vendió 12 mil boletos. Pero la... ahí, en menos de 24 horas, mm. se agotaron los tickers del concierto del Alfa en el Madison Square Garden. Madison, <risa> Madison Square Garden. ¡Wow! ¡Qué inglés! Muy mal fluido, pero bien. <risa> ¿Tú entiendes? El consulado tiene que hacer algo ya con nosotros. Claro. Pues, pues, nosotros no está la calle. Y hoy día yo no sabemos estar la calle. ¿no? Ya, ya. Mírenlo ahí, señores. Todo el mundo decía que no. En menos de 24. Señores, es demasiada influencia que tiene todo claro. el mundo. El alfa. El alfa parece un, un rapero americano de los negros. Que cualquier video que hace, todo el mundo está ahí. Así es. Un nivel grandísimo. Señores, la Alfa ¿eh? Nadie lo creía. ¿eh? Y mucha gente esperando ya este concierto ahí en, en Nueva York. La gente de nosotros, de Manhattan, así ah, mi mito ¿eh? lo va a llenar Rochi. ¿Eh? Sí, inv invitamos a la gente que, que, que. Oh, que nos enviaron la invitación a nosotros. O sea, nosotros no viajamos. <risa> lo apoyamos desde aquí. <risa> <risa> lo apoyamos desde aquí, señores, al ¡Atención, alfa. Atención, Rochi. <risa> <risa> Atención, Rochi. Tú tienes que hacer un evento de más de 12 mil personas pagando para verte a ti, para frontearle a life a la Alfa de ahora para adelante. Si no, quédate en tu casa callado. Eh? Se eh. dice que Cherry va a subir a Tarima y también al Madison. No, ahí va a haber un conjunto de artistas sí. que van a. El El que canta También va sí, para allá, ya, eh. Flow. En el Madison, con el Alfa. No. ¿Ha? hasta sí, Roche Rede va sí, para allá primi, primicia si el que va a Roche también va a tarima. bueno Roche los frailes bueno ¿cómo serían esas boletas yo la, la ver, más barata esta.